Multiplicaciones con dos dígitos en el multiplicador. Para poder realizar una multiplicación es importante que recuerdes el valor posicional. Siempre empezamos con derecha, con unidades, luego decenas, centenas, unidad de millar y decena de millar. En esta ocasión realizaremos la multiplicación del número 348 y lo multiplicaremos por 25. Como te dije hace un momento, es importante que recuerdes que siempre empezamos por unidades, así que empezaremos a multiplicar el número 5. 5 por 8, 40. 5 por 4, 40. 20 más 4, 24. 5 por 3, 15. Más 2, 17. Como ya no tengo unidad de millar que agregarle, únicamente bajo el 1. Ya multipliqué el 5, que ocupa el espacio de las unidades. Ahora voy a multiplicar el 2, que representa decenas. Dos decenas. Esta es la razón por la que se dejó una U, un espacio, aquí abajo, porque vamos a ocupar el valor posicional de las decenas. Empezamos. 2 por 8, 16. 2 por 4, 8. Más 1, 9. 2 por 3, 6. ¡Listo! Ya multiplicamos por las dos decenas. El siguiente paso para resolver este tipo de multiplicaciones es sumar. 0 más nada, 0. 4 y 6, 10. 9 y 7, 16. Más 1, 17. 6 y 1, 7. Más 1, 8. Recuerda, contamos tres espacios, 1, 2, 3, pongo coma. El resultado de multiplicar 348 por 25 es 8700. Veamos un ejemplo. Como lo comentábamos anteriormente, siempre empezamos por unidades. Imaginemos que multiplicamos 143 por 75. Empezamos por 5, que son las unidades. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Más 1, 21. 5 por 1, 5. Más 2, 7. A continuación multiplico las decenas. En este caso son 7. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28 más 2 29 30 7 por 1 7 más 3 10 Como no tengo decenas de millar que agregarle, únicamente bajo el 1. El siguiente paso es sumarlo. 5 más nada 5 1 más 1 2 7 más 0 7 0 más nada 0, 1, más nada, 1. Acuérdate que las comas siempre van de 3 en 3 en la tabla de valor posicional. Cuento 1, 2, 3, coma. De modo que multiplicar 143 por 75 me da 10.725.